Parece ser que sí que ha podido cargar algo. Las gaviotas con sus nidos, de ahí las vemos, están por, lógicamente sufriendo porque están viendo que sus camadas se están quemando, están anidando, son muy pocas, vuelven al nido. En fin, un desastre. Es increíble cómo las gaviotas se están jugando la vida intentando sacar los polluelos de los nidos. Qué barbaridad. lógicamente algún pollo lo habrá y están respetando sus nidos supuestas de huevos que están incubando vuelven otra vez a ver si pueden sacar algo imponentes, imponentes de no puedo hacer nada Están atacando la base del fuego para que no avance hacia la contra. Ahí vemos las cabinas en medio, en medio del incendio. Segunda carga del avión que ha repostado en el pantano de la pedrera. Ahí va.